Buenos días a todos, bienvenidos a esta charla, a este simposio a este debate que vamos a mantener aquí eh, sobre pues, el alto rendimiento deportivo. El título es Luces y sombras en el deporte de alto rendimiento. Tenemos a cuatro personalidades, a cuatro personas. Tenemos a Cristóbal Soria, que ha sido árbitro, ha sido delegado del Sevilla Fútbol Club, ahora es comentarista en el chiringuito, ahí a la izquierda mía. Tenemos aquí a David Méndez, que es el responsable de la cantera del Club Deportivo Alganés, ya sabéis que, que lógicamente desde pequeñito ya se empieza a inculcar un poco lo que es el, el alto rendimiento deportivo, a pesar de que pues, empiezan en edades muy tempranas hasta alcanzar la profesionalidad o el profesionalismo. Aquí a mi derecha tengo a Fernando Reborio, que es exactamente tu apellido, que es el director del Club Deportivo Centro Madrid Basket, que también lógicamente en un periodo formativo es muy importante para luego aconsejar a todos los deportistas a la hora de arrancar eh, ...su carrera como deportistas profesionales... ...y a la derecha, pues incluso un deportista profesional... ...como Javier Buján... ...que es ahora eh, gerente de la de Mar León... ...que es uno de los equipos más importantes... ...del panorama Balumanístico Nacional... ...que ha jugado en Europa, que ha sido campeón de, de la Soval ...etcétera, etcétera... ...y es un claro exponente de lo que ha sido... ...y de lo que puede llegar a ser... ...un deportista de alto rendimiento, un deportista profesional... ...así que vamos a arrancar, cuando queráis... ...qué valores se inculcan en el, en el deporte de alto rendimiento... Y, y para esa gente que empieza, esa gente joven, eh, alcanzar la profesionalidad, el profesionalismo. ¿Sabes qué pasa? Que yo haría una diferencia en cuanto al, a lo que estábamos comentando, ¿no? Eh, el deporte de formación no tiene absolutamente nada que ver con el deporte de élite. Entonces, los valores, cuando tú llegas al deporte de élite, no tienen absolutamente nada que ver con los, con los valores de la formación, de lo que estamos hablando. Los valores en el deporte de élite, existe ganar, después ganar, y si queda tiempo para algo, ganar también. Claro, hablamos de deporte de élite. Se supone que cuando se llega al deporte de élite toda esa formación se ha debido de pasar ya. Toda esa formación, todos esos valores de los que hablamos, estamos en el, en, en, en el deporte de formación. Pero cuando tú ya estás formado es cuando estás preparado para competir por cotas mayores, en este caso por, por, por, por la élite. Para mí algo que no sea ganar no me, me entra por aquí, me sale por aquí. ¿eh? David, ¿cómo se le prepara a un chaval, tú como coordinador de la cantera del Club Deportivo Leganés, cómo se le prepara, como decía Cristóbal, para esa etapa de pasar de, de la formación a, al profesionalismo? Es, exacto, como ha dicho Cristóbal, al final yo creo que, que esa diferenciación hay, hay que hacerla, ¿no? Al final, lo que es el fútbol formativo y lo que es el fútbol al final de, de élite, ¿no? Eh, eh, al final, cuando un jugador ya llega al fútbol de élite, es porque ha pasado muchos filtros, ¿no? Y dentro de todos esos filtros, pues también está ese filtro humano y si esas capacidades humanas que tiene el ánbaleo para llegar a la élite son suficientes. Ya está. Nosotros también en el fútbol base tenemos que darnos cuenta de que trabajamos con muchos chicos en el día a día, eh, pero la realidad es que un mínimo porcentaje de ellos llegan al fútbol profesional. Entonces no nos podemos dedicar solo a la formación deportiva. Creo que al final son valores comunes ¿no? a, al deporte y, y que por suerte también el deporte creo que, sobre todo en deportes colectivos también, ¿no? que, eh, que al final los lleve intrínsecos ¿no? la propia, la propia eh, práctica deportiva. El esfuerzo diario, de, de la confianza en lo que estás haciendo... Un poquito es lo que decían, ¿eh? al nivel máximo lo que interesa es ganar. Haría un pequeño matiz en, en torno a eso. No siempre eh, ganar es lo más importante, a veces es importante cómo se gana. Es posible que dentro de un vestuario profesional haya jugadores que incluso ni se hablen entre ellos. Luego, pero sí si tienen claro que su trabajo es ganar. Ganar. Y, ser, y ser compañero ¿Y dentro sí, del, de la cancha. Fernando, tú como, como alma mater de un club como es el, el centro básquet es un, un equipo de formación, es un equipo que da salida a otros jugadores, algunos pueden llegar a ser profesionales o, o ir a canteras de equipos eh, superiores ¿cómo, cómo ves el, el tema? Bueno, pues ya, ya se ha dicho mucho, no eh, básicamente coincidimos en, en, en lo básico eh, en, a ver, yo, yo estoy completamente de acuerdo en lo que ha dicho David eh, sobre eh, que hay que diferenciar eh, el deporte de base del deporte de alta competición, el deporte de alto rendimiento o deporte profesional. Eh, creo que el, el, el hecho de llamarlo profesional de hecho también es algo que tiene mucho que ver con, eh, con ese cambio de valores eh, en el paso de uno a otro, ¿no? porque al final eh, el, eh, pero todo se resume creo, en un tema que es la competitividad. Y yo creo que muchos de los valores que tenemos que inculcar en la formación son los que luego permiten que el, que el deportista o jugador, tanto en deportes individuales como sobre todo en deportes de equipo, esté preparado para dar ese salto a ganar, ganar, ganar. ¿no? Cristóbal, tú que has estado dentro en el meollo de un vestuario como delegado y luego también desde fuera como árbitro viendo cómo se comportan los jugadores, ¿crees que hay más indisciplina en la élite que en el periodo formativo? ¿Crees que son menos disciplinados los jugadores de fútbol en este caso? Sin lugar a dudas. ¿Sí? Pero sin lugar a dudas. ¿no? Pero, pero, pero vamos... <coughs> Piensa de alguna forma que, que, en mi caso, como es el fútbol, eh, eh, cuando llegas a la élite el 90% del profesional se cree que levita por encima del suelo. <risa> Más que de indisciplinas es que no sé cómo, cómo calificarlos exactamente para que, que vez entendamos. ¿Eh? Cuatro voces, son futbolistas. ¿Alguna vez? No... <risa> <risa> ...todos los días, eh, por la, una vez por la mañana, otra vez por la tarde y Porque otra el trabajo, vez por la noche. el trabajo delgado es un trabajo muy complicado. Bueno, depende, ¿no? Puedes, eh, en este caso, eh, eh, pringarte como me pringaba yo... Desde el, ...desde el principio hasta el final... ...o coger y ponerte de lado en muchas ocasiones, ¿no? El fútbol y mi forma de vivir en general es con mucha pasión... ...entonces yo no soy capaz de, de ver alguna situación y quedarme de lado, ¿no? Yo, eh, eh, no sé si recordaréis a Luis Fabiano, pues que yo llego y al delantero de la selección brasileña le tapo la mano y le pongo la mano en la boca y le tapo, lo cojo así y lo tapo. Entonces, cuando tú tienes ese tipo, cuando el futbolista no te da un puñetazo, cuando tú haces eso es porque la relación y la vinculación y el trato que tienes con el futbolista que te da para ponerle y taparle muy la boca cercano. en esa situación, tiene que ser muy cercano. En el ámbito español, que es lo que más conozco. Los jugadores son... A ver, hay de todo, ¿no? Hay, hay casos... Pero hay alguno que... No digas que... nombres, no digas nombres, pero hay alguno que sí, se algún. piensa por encima de los alguno demás hay, y lo que dice Cristóbal alguno levita hay. por encima. Alguno hay, pero bueno, la media suele, ser, suele tener los dos pies en el suelo y sabe dónde está, de dónde viene y a dónde va. Yo, todos los jugadores que vienen, tenemos jugadores coreanos, brasileños, bosnios, eh, serbios, bueno, tenemos, tenemos cuenta de nacionalidades. Lo primero que hago cuando, cuando los recibimos es llevarles al colegio enseñarles el gusto del hermano Tomás, que era, fue el fundador de, del club, digamos y contarles un poco la historia de dónde viene. Bueno, Muy bien. Alguno, alguno dice, bueno... No. Bajan, a lo mejor viene, ven de dónde viene... viene... Todo. viene, viene con, hablando antes de valores, pues, pues viene de un colegio, con una educación que intentamos continuar. La élite, al final, es una auténtica burbuja y son, son, al final, jugadores que, como digo yo, viven a veces en otra realidad, por eso la importancia de eh, bueno, que de fondo ¿no? de, de, en su formación hayan tenido algo que, que como digan, no, se les ha olvidado. Tal. Bueno, que lo tengan ahí, que, que por lo menos puedan en algún momento hablar con ellos y recordarles ciertas cosillas para que otra vez vuelvan a poner a veces en ciertas situaciones los pies en el suelo. Como director de un club de baloncesto, hay casos muy claros, como el ejemplo de Ricky Rubio, debutando con 14 años eh, en la élite. Eh, ...jugadores muy jóvenes, 15, 16... ...en el caso, por ejemplo, del baloncesto fue Brada. ...hay un chaval con 14 años, 15 años... ...que también ha debutado este año con esa edad... Eh, en, ...en la élite... Eh, ...es importante atajar, a lo mejor, desde jóvenes... ...esos casos de indisciplina que veis. Sí, a ver, no, no, no es importante, yo creo que es el reto... ...el mundo de alto rendimiento, como en todos, eh, son personas... ...entonces, eh, todas las eh, bases de formación... Eh, ...de trabajo psicológico, de entorno... Eh, lo que decía David de los agentes, eh, todo es lo que hace el, el, el conjunto que luego determina que el, que el deportista vaya en una dirección o vaya en otra. Eh, sus procesos mentales, sus procesos biológicos, sus procesos de edad mm, real no son siempre los mismos. ¿no? Eh, hay chicos que con 18 años, eh, pues tú le ves, hablas con él y te parece un niño de 14 o de 15 años. Y en cambio el caso de Ricky Rubio, por ejemplo, el caso incluso de Luka Doncic, Sí. Eh, son jugadores que, que con 14 años hablas con ellos y parecen chicos de 19 20 años. Almas viejas. Sí, sí, sí. Y jóvenes, ¿no? Bueno, y jóvenes. ¿no? Ahora quiero que me habléis, Cristóbal, en primer lugar, de los padres deportivos, que son los entrenadores. ¿Cuánto es de importante la figura de un entrenador a la hora de, de arrancar ese potencial del deportista de élite? En el caso de Sevilla hemos visto casos muy claros: Juan de Ramos, Unai Emery, ahora Junel Lopetegui, jugadores muy cercanos, quizás a los jugadores que gracias a ellos, como padres deportivos, han intentado sacar a lo mejor, lo, lo, lo máximo, el potencial de un jugador. No, no, no te vayas tan lejos. Tenemos un caso que viene como anillo al dedo a lo que tú estás diciendo. El caso de, del Cholo y Joao Félix es perfecto para lo que tú estás diciendo. Eh, eh, probablemente la persona que más odie al Cholo... va a ir minimizándose hasta que le ponga una foto suya en la cabecera de su cama. Si sí, es del Atlético de Madrid, más todavía, claro. No, no, no, no, no no, no más entendido. Digo Joao Félix. Ah, vale. El que tenga, acabará teniendo una, una foto, foto del Cholo en la cabecera de su cama. Pero probablemente el que más odia al Cholo haya sido Joao Félix. Sí. ¿Por qué? Porque le ha dado... Lo, lo, lo quiere hacer futbolista de verdad. Y hay que tener sangre fría a un entrenador para un desplante de un futbolista que se ve en el campo que hace. O sea, en ese momento abrazarle, en ese momento hay otros que no le quieren ni ver. Yo he visto situaciones de todo tipo. ¿Cómo se gestiona? ¿Cómo, cómo habláis vosotros, como coordinador de la cantera de Leganés, con un jugador que está constantemente haciéndole desplantes? al entrenador, a los compañeros, porque le cambian, porque no le sacan. Eh, de ahí para abajo, lógicamente, en ese tipo de cosas, en cantera y información, hay que ser bastante inflexible, ¿no? Al final, duros. Sí, partiendo de la base de que hay que entender siempre eh, la, personali la personalidad de cada chico, al final eh, puede ser que, que algún chaval, pues por su carácter, por su tal pero entre todos tenemos que intentar que ese tipo de cosas mmm, no se vean ¿no? En, en el campo. ¿no? no podemos olvidar que cada jugador tiene su carácter y habrá unos más introvertidos, otros más extrovertidos, habrá unos pues, más, eh, entre comillas, cabrones y otros menos. Eh, la presión de la victoria, la exigencia, eh, que supone a nivel físico y a nivel mental el comportamiento? Por ejemplo, lo que decía David, lo que decía Cristóbal, eh, ¿qué supone eh, esa presión eh, a nivel físico, a nivel mental, esa exigencia? Eh, en, ...en jugadores profesionales, o sea, para que luego a lo mejor... ...ese carácter se vaya cambiando a mejor o a peor. Es decir, eh, eh, el estar en la élite... ...jugadores que pueden lidiar con ello, mejor o peor... Pero, ...pero hay jugadores que no pueden aguantar esa presión. ¿De fuera, de dentro? O sea, autoexigencia, exigencia exterior. Eh, la presión te la puedes poner tú, puede venir de fuera... ...puede ser una combinación de ambas. Yo creo que muchos tenemos en la cabeza casos de jugadores que cuando... Grandes, grandes talentos, eh, grandísimos deportistas, pero a la hora de competir se bloquean. Se bloquean porque quizás se autopresionan, quizás la presión externa les puede y llega el día del partido y no te voy a decir que tengo una ataque de ansiedad o que no sean capaces de, de dar pie con bola, pero casi. casi Eso eh, en, en el deporte moderno ya se está empezando a aceptar esa presión como algo eh, sí, como la sociedad eh, Sí, es algo en general. que ya no es un tabú, ya se puede decir Cada cosa es lo que es Pero bueno, afrontarla con, con, una, con unas armas y unos instrumentos Que tú tienes, eh, tú estás en la élite por algo Por tus condiciones técnicas, físicas Y te falta el tema mental Bueno, pues eso también se puede entrenar, se puede trabajar Fernando, eh, ¿estar siempre al máximo es un hándicap? Eh, lo que es, es súper exigente a nivel eh, mental yo creo que uno de los deportes más eh, exigentes en ese sentido es el tenis, que además, eh, a diferencia de los deportes de equipo, estás siempre solo. Eh, sí, y, por eso los jugadores muchas veces jugadores casi es, siempre se apoyan en el entrenador con gestos. Vimos Alcaraz hace poquito con, sí, con sí, Juan sí, Carlos sí, Ferrero. Sí, es, y necesitan eh, eh, válvulas de escape en algún mm. momento. Importante la figura de, de un psicólogo, una persona que es dedicada a la salud mental, deportistas de alto nivel. Hombre, no sé si tanto como imprescindible, Mira, por ejemplo en nuestro club tenemos un proyecto de, de cantera que es, en el que tenemos, eh, no es algo que sea continuo, ¿no? queremos dar algunas algún tipo de charlas orientativas sobre todo a, a padres y a, y a jugadores de un nutricionista sí. y de un psicólogo. Pues estamos hablando chino. ¿no? también sí. hace 20 años no existía la figura de nutricionista o de un psicólogo. Claro. No, pero... Eh, <coughs> el Sevilla fue uno de los primeros, ¿no? Con... El Sevilla incluyó a un endocrino sí. al... al el señor doctor escribano, sí. pero mmm, bueno, Guardiola hace tres años firmó a, a dos ingenieros aeronáuticos de la NASA y cuando leímos eso, está loco, está loco, wow ¿qué ve? Guardiola, no sé qué. <risa> ...y resulta que hoy los entrenadores cuando llegan al vestuario... ...lo primero que ven es el informe que le dan del Big Data... ...de los jugadores, el famoso Big Data... El psicólogo es otra historia, está hablando del Big Data... ...que antes los, los entrenadores... <coughs> ...las sensaciones del jugador de élite... ...no es que en el minuto 60, en el minuto 70... ...me noto las piernas como que están un poco cargadas... ...o estoy mejor, o acabo los partidos mejor, durante, después... ...da igual, ya eso no hay sensaciones... ...es lo que diga el Big Data. La familia, fundamental... Número uno, lo más importante, lo más importante para que un deportista pase de ser un deportista a un jugador, a un profesional de, de la élite deportiva. Yo creo que la familia eh, es fundamental en todos los ámbitos, o sea, eh, primero como soporte de, de, a nivel personal del, del deportista y luego el, el papel o el rol que ellos adquieran en, en, la, en el desarrollo de la carrera puede ser o determinante en un sentido o absolutamente determinante en otro, esto es obvio. Fundamental. Eh, como al final es un factor de riesgo, ¿no? muchas veces lo que prefieres es que la familia ni se meta. Eh... En ese aspecto, en el mundo del fútbol, también es muy importante, lógicamente. Sí, a nivel, bueno, a nivel formativo básico, ¿no? porque al final, todos esos agentes externos, ¿no? pues hay menos, ¿no? cuando ya llegan a la élite pues claro que hay más cosas que intervienen. Pero en fútbol formativo, nosotros lo que incidimos es que, que eso ahora una tal, pero es que la familia es, es eso, es familia, no es, no es entrenador, no es agente, no es motivador del chaval, no es, es psicólogo, no es nutricionista, no es, porque muchas veces las familias a veces tienden a eso. Y lo que queremos en el entorno de un jugador de fútbol va a ser nuestro es precisamente que la familia sea familia, ya está, que le dé la tranquilidad, que si se habla menos de fútbol en casa, mejor. ¿Puede Cristóbal, un padre, una madre, unos padres, cargarse la carrera deportiva de un futbolista de élite? Sí, hemos, tenemos muchos casos ¿no? que se nos vienen a todos a la cabeza, ¿no? Pero yo ampliaría, ¿no? Estamos hablando, yo creo que los entornos, no solamente la familia, el entorno es fundamental. ¿no? Amigos, amistades. Exactamente. Toda la gente que rodea alrededor esos satélites que hay alrededor del, del futbolista, evidentemente cuanto más joven es, más, más influencia directa tiene sobre. sobre, sobre el crío, ¿no? Eh, quiero que me digáis. Os vais a mojar, porque hay que mojarse, ¿eh? como se dice muchas veces en el chiringuito. Eh, el nombre de un deportista ejemplar en cada uno de vuestros deportes, a nivel personal, que habéis dicho. Este deportista es un ejemplo de lo que es un deportista de alto rendimiento en todos los aspectos. O sea, Para mí hay dos ejemplos claros de profesionalidades del minuto uno que llegan a la élite, uno es Sergio Ramos y otro es Daniel Alves. Yo creo que, y de hecho, eh, con las edades que tienen, que sigan estando en la élite, eh, no es eh, esto no es casualidad. ¿no? Esto no quiere decir que ni Sergio Ramos ni Daniel Alves hayan roto nunca un plato. Yo voy a seguir barriendo para casa. Yo, yo voy a citar a, a mi entrenador, a Manolo Cadenas. Sí, hombre, un, un mítico Manolo Cadenas, entrenador del mundo. Voy a dar oro, unos ¿no? cuantos datos para el que no lo conozca. Es un señor del balonmano y del deporte que tiene 66 años. Ha sido seleccionador nacional español, seleccionador nacional argentino, ha sido entrenador del FC Barcelona, <coughs> evidentemente del club balonmano de Mar en tres etapas, Granollers, eh, ha estado entrenando al Wisla campeón polaco, al mejor Bretz campeón bielorruso, ha estado en Copa de Europa, Champion, etcétera, etcétera. Y es un señor que pudiendo estar en su casa, jubilado ya, por edad, <risa> obviamente, jubilado como a los 65, eh, te tomas un café con él y te transmite una pasión, una energía, unas ganas de seguir entrenando, de trabajar con chicos, de balonmano, por supuesto, y de deporte y de vida. Lógicamente cualquier jugador de estos eh, top de élite, ¿no? Que, que, que no haya jugado que... en Sevilla. Fernando, no sé si tienes algún nombre en mente. Bueno, tengo uno porque por proximidad también, eh, que ha estado, bueno, eh, que se ha formado con nosotros y, y, y ahora pues ya ha salido un poco de, de nuestra de nuestra red para buscar un futuro profesional. Eh, que además lo voy a mencionar porque viene muy a cuento, porque él ha estudiado aquí en Cesur. Que, que es Pedro García. Pero para mí por por, por cómo lo afronta y, y, y por su desempeño y por su control y tal, eh, me parece eh, un comportamiento súper profesional en un jugador que todavía no es profesional. ¿no? Bueno, Vamos a abrir el turno de preguntas. ¿Cómo veis también la figura del capitán? Pues ya que todos a veces están deportes de equipo, ¿cómo de importante o cuánto de importante es un capitán dentro del de equipo? Hombre, el perfil de capitán dentro de un vestuario, todos sabemos que es, sí. suele ser un líder, suele ser el, un referente para el resto de los jugadores y muchas veces hasta dentro del mismo club es un referente. En mi caso personal, el capitán es un interlocutor con la plantilla, y luego, dentro de lo que es el día a día, pues es un líder. Tiene que ser un líder, un referente. Bueno, ahora he la charla, primeramente, y comentaros qué, qué pensáis. Creo que Javier, ¿no? Creo que ha comentado el tema de la pasión. ¿Qué, qué tenéis como referente, como factor, también a, al deporte? Bueno, no so, yo creo que no solo al deporte, sino a la vida en general. Ah, sí. O sea, si no, no le colocas pasión a todo lo que haces, yo creo que no, no tiene sentido absolutamente nada. Luchar todo lo posible por trabajar en lo que te gusta. Normalmente, si yo creo que estás perdido. Normalmente si hay un componente común en todas las disciplinas, no solo deportivas sino cualquiera, de la gente que destaca o que hace realmente bien su trabajo o que son referencia por algo, si hay un componente común es la pasión. Si sí, también crees que el tema de directivas, si lo que pasa en las oficinas del club, puede influir también al rendimiento, lo que es el club. de en el caso de Ganes este baja o el Barça este año tiene una nueva directiva y pues eh, se va a el la única la que y mal y se <coughs> acaba eh, Sí que influye, todo, la, todo lo que sea un club estable a nivel de dirección de dirección deportiva, etcétera, cuanto más estabilidad haya, cuanto más tranquilidad hay en ese sentido, pues todo el entorno se ve, se ve tal ve que ahora ¿no? está surgiendo con mucho poder el tema de los procesos de coaching deportivo ¿Vale? Que la mayoría de, de estos coaches que van Además de esa formación académica, tiene una, informa, una formación vivencial. Se está introduciendo, por lo tanto yo creo que es algo que, que hay que darle cierto recorrido para que se estabilice. Eh, eh, yo comparto tu, tu impresión de que de momento hay muchas cosas que son demasiado teóricas. Eh, entonces, bueno, yo creo que esto, eh, como, como algo nuevo que se está incorporando al mundo del deporte, necesitará de un, un cierto periodo de maduración. ¿Vale? pero nosotros estamos haciendo cosas con psicólogos y, estamos haciendo, y hemos hecho cosas con coaches. pero a mí hay una cosa que me obsesiona que es eh, el, el intentar controlar eh, la diversidad de estímulos que recibe el deportista ¿Sabe? no controlarlos eh, de una manera o sea, simplemente de, de darles coherencia a todos los, los estímulos que recibe un deportista porque al final, eh, no sé si antiguamente la figura que ahora representa el coach o la figura que ahora representa el psicólogo la hacía el entrenador Claro. Eh, entonces antes efectivamente el entrenador asumía todos esos roles y ahora de repente lo que, a lo que vamos es a que el jugador eh, interactúe con 8 10 20, 12 profesionales. Uh -huh. eh, bueno, pues, pues yo creo que ahí hay que buscar un poco… La eh? verdad que a veces se nos puede ir un poco de las manos y no sé el jugador hasta qué punto algún día dice, oye, dejarme tranquilo, que yo vengo aquí, hago a mi… A jugar a fútbol y ya está. A jugar y, y, a fútbol y pero no, una cosa, eh, tú dices que el 90% de los, de los periodistas deportivos son, per son deportistas frustrados. Yo creo que sí. Es, es muy probable que muchas de estas figuras vinculadas al mundo del deporte en otras funciones también sean un poco… Deportista deportistas frustrados. Entonces la, la tentación de interactuar Seguir a lo mejor en ámbitos que no claro. son necesariamente el, el tuyo eh, tal, creo que puede ser, puede ser grande. Entonces eh, yo creo que es importante intentar buscar eh, ese control. Y por supuesto a, a Juanma y a Cesur y esperamos vernos en una próxima ocasión. Gracias a todos por estar aquí y espero que hayáis disfrutado de, esta, de este debate y de, esta, y de esta charla. Gracias a todos.